¿Cómo puedo saber si tengo ébola? ¿En los últimos 21 días has estado en uno de los países africanos donde hay ébola? ¿Has estado en contacto con algún caso confirmado de ébola en los últimos 21 días? Si además tienes fiebre, vómitos, hemorragia o diarreas... Entonces llama al 112. Recuerda, si no tienes todo lo anterior, puedes estar tranquilo.